El objetivo de este vídeo es trazar la recta perpendicular a la recta dada por el punto exterior. Para ello tenemos que tomar nuestro compás con una abertura más grande que la que separa el punto de la recta. Tomamos el compás con esta abertura y pinchamos en el punto exterior. Se producen dos puntos de corte. Aquí tenemos uno y el otro. Ahora nos basta con trazar la mediatriz del segmento determinado por estos dos nuevos puntos. Vamos a ocultar esta circunferencia para que no nos moleste y vamos a trazar la mediatriz de este segmento. Tenemos que abrir el compás y podemos tomar como medida la que teníamos anteriormente. Pinchamos en un extremo y en el otro. Y como vemos tenemos un punto que ya lo teníamos de antes, un nuevo punto y con la regla al unirlos tenemos la mediatriz que es la recta perpendicular y que pasa por el punto dado.